A papá te quiero, te amo. Ay, ay, ay, no puede ser. ¿Cómo les parece? Imagínense. Descubrieron que el café cicatriza. Yo lo sabía desde un principio. <risa> ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¿Cómo es esto? Imagínense que van a ser la versión colombiana de las 50 sombras de Hyder. Los protagonistas serían, por supuesto, Hyder y Robinson Díaz. ¡Ay, no, no, no, no! no. ¡Me muero! ¡Qué felicidad! ¡Ay, ¿y cómo les parece que el tal Kim Yogur es el mismo cantante del de Gamma Style? Es el de Joapa Sazas ¡Ay, no más, mamá! ¡Esas son puras mentiras! ¡Ay, qué va a ser mentiras, Andrés, si me sale todo en el WhatsApp, Me lo está mandando Luz Marina. Pero ese es el tal puro spam ese mentiroso, Gloria, no me ponga a creer esas cosas. ¡Ay, yo nunca digo mentiras! ¡Esa es la verdad! ¡Y ese señor sí es igualito al de Juan Style! ¡Véanlo! ¡Véanlo! ¡Véanlo! ¡Para que vean! ¡Uy! Doña Gloria, y con todo respeto y sin ánimo de ofender, pero usted ya no distingue la verdad. Mamá, en serio, mira, tenemos que volver a la terapia de la parroquia. ¡Ay, no! ¿Cómo así? ¡Ay, no! ¿será? No, usted no me mira a mí tampoco, Dos es con ella, a mí no me va a llevar esas cosas, mano. Pero, cita, yo te he acompañado a comprar ropa. Eso es otra cosa, eso es su deber. Entonces, pregúntense, ¿es usted transmisor de verdad o de falsedad? ¿Cómo se llama usted, señorita? Dando gusto. Yo me llamo Adriana, profesor. Papacito. Está como para invitar a la paleta. Andrés, yo no entiendo por qué estoy acá chiquita, yo te traje aquí porque esto es de verdad, a mí me sirven mucho estos cursos, ya hice el de la envidia, hice el de la porcelana, el del fomi, el de cómo detectar canciones sublim... ¡Ay! Este curso es buenísimo, ese curso salvó a mi muchacho. ¡Ay! El de los mensajes abdominales que están en la música que se está llevando a la juventud. ¡Ay! No, no, no, no, no. Es que Andrés todo el día, cuando tenía 14 años, se encerraba a escuchar a todo volumen a los estreptococos culpables. Esa banda es del demonio. ¿Es usted transmisor de verdad o de falsedad? Entonces, señorita... Uy, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que me va a preguntar? Pregúnteme lo que sea. Una pregunta fácil. ¿Quién es su novio? Eh, no, pregúnteme otra joda. ¿Cómo, cómo así que qué? Mi, mi amor, pero contesta. ¿Cómo así que quién es mi novio? No, pregúnteme otra joda. Señorita, atrevas a decir la verdad. La verdad te liberará. Pero esa pregunta tan pendeja. ¿Todo el mundo sabe quién es mi novio? Sí, eh, yo, yo soy el novio. Ay, Andrés. Usted no termina de aprender, ¿no? Usted no ha vivido, definitivamente Ay, le van a volver a totear ese corazoncito al pobre joven Andrés ¿Pero qué pregunta tan pendeja es esa? Yo sé quién será mi novio y quién no será mi novio Es una cosa muy personal Ay no, yo me quiero ir de acá Pero osita, cita ¿cómo así? Yo no soy tu novio ¿Tú no me sientes como tu novio? ¡Deje la bolera, hermano! ¿Yo por qué tengo que decirle a usted quién es mi novio y quién no es mi novio? Pero, pero, ¿pero, ¿pero somos novios o no somos novios? André, ¿usted para qué pregunta? ¿Usted sabe lo que tiene conmigo? ¿Para qué quiere más? Pero, pero chiquita, chiquita, hemos descubierto la verdad. Pero bueno, entonces una pregunta, señorita Adriana, ¿su verdadero novio no será entonces ese señor que la llama, ese señor profesor universitario que se está como separando y que tiene una niña? ¿Qué en la bolera? ¿Sabe qué? La verdad, la verdad es que hasta aquí fue Andrés. No. La verdad es que osita. Si no somos novios. ¡Esa es la verdad, es. Enfrentar la verdad hace que te encuentres con la verdad. La verdad te liberará. Pero yo solo quería que nuestra relación fuera más fuerte. Pero el que tiene que ser fuerte eres tú. La verdad te ha liberado. Eres soltero y lo sabes. Sal con quien quieras. Tienes un abanico de oportunidades. Si ven a Andrés, se le abre un abanico de posibilidades. Puede salir, por ejemplo, con una muchacha que lo llama. Por ejemplo, esa, la tal Claudia. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿A ¿Usted lo sigue llamando la Claudia esa? Dile la verdad, Andrés. ¿Te está llamando Claudia? Dile la verdad, Adriana. Ch ch chiquita, lo que pasa es que... Es que... Si sí me hablo Juan ¿Sabe qué Andrés? Por todo lo que he hecho por usted Y todo lo que hemos vivido Usted sigue andando con la vieja Si usted no sabe La Claudia ya está saliendo Es con otro mano eh, Pero igual que tú Osita eh. No, no es eso Lo que pasa es que usted No me ofrece su cariño completamente sí ve? Todo es culpa suya Andrés Por eso salía con mi exnovio. Pero chiquita, si quieres no llamo más ¿No va a llamar más? No Desde ahora está a prueba con tarjeta amarilla Andrés Y vea, no creo que la tal Claudia supere esto ¡La verdad los ha unido! Pero yo sí si no termino de entender esta relación Ay, como sea, para mí el King Yogurt sí es igualito al de Gamma ahí. Se lo debo a su merced, todo lo que tengo se lo debo a su merced.